capitalismo no te deja. Selección de capítulo. Aquí, aquí está. Ah, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. que, no acordaba, sí que nos quedamos en el los, los piratas. piratas. Hoy go. nos estamos, nos hemos dejado dos mini eh, por recoger. Sí, no sé dónde estarán, porque es en este Pua, mm. ni idea. Y ahí, ah, es, No, pues Tampoco. no sé dónde estarán. Nah, ya lo miraremos. Let's go. Yes. ¿Listos? Sí, Capitán. Yo Sí, Capitán. No, el gato no, el gato está ahí, mormiro mm. en la cama. ¿Qué cookies? Que vive en la piña? Ah, vale, bueno, cinemática. cinemática, cinemática, cinemática. Oh. Hmm. Oh. Sí, pero vamos, que se quedó aquí, ¿eh? Sí, sí, me acuerdo. Ay, Es una ruedita de estas de, de hamster, de, de, hamster? ¿De, ¿De hamster? Es buenísima la idea, eh. El señor Enzot, <risa> <risa> vale. Ah, uy, uh, espera. Uy, what. Vale, es con la rueda de adelante. No. ¿Qué? Sí, sí, sí, sí. Ah, vale. Pues, yo tenemos un cañón cada uno, vale. Sí. Claro. No, con la rueda de adelante, no. Bueno, con la flecha. Vale, pero cómo giramos. Ah, vale, bueno, bon, sí, Era el... Vale, para, para girar, ¿o, ¿o le das tú solo? Dale, dale, dale, dale. dale. Sí, sí, sí, sí, sí, sí le estoy dando, le estoy dando. Vale. Pero tienes que darle tu... Claro, yo le tengo ¿También que... También hacia adelante. No, para girar le tengo que dar yo hacia atrás para que vayan más rápido los giros, porque si no estamos en la mierda. ¡Avanza, avanza! Pasamos de los... Vale, vale, vale, vale, vale. vale. ¿Deja de girar? Me estoy girando. Vale, vale no, no tengo oh, que... Girar. ¿Vale? Es que yo giro. Da, vale, vamos. Giro. Venga. Es que el giro va muy raro. No, es que, es que no hay giro. Es o, o tú para adelante. Vale, para girar a la derecha. para girar, a la de dale, dale, dale, dale, dale, dale. Vale, para girar a la derecha. Tú dale uh -huh. para adelante. Y yo le doy para atrás. ¿Sí? Y ahora, para girar. ¡Uh, espérate! no nos ha pegado eso tampoco Uy. para girar a la izquierda tú tienes que ir para atrás Ah, vale ya sí sí sí sí sí, sí ya a vale, la derecha un Va. vale ya entendimos entendimos hola hola hola tú la onda pensado vale izquierda se ha no. eso es No, sí, si sí, le doy. Lo que pasa es que le cuesta un poquito de... Ah, para fascinar? atrás, ¿para atrás. Bueno, vale, sí, para No, no, la, no, no, da igual, lo ignoramos, ignoramos Está bien, está bien, está bien. Ah, no, no, no, gira tú, gira... De derecha soy yo para atrás. <ríe> sí, sí, sí, sí, sí. Tenemos un esguince mental ahora mismo de... <ríe> hey guys, we don't have to do this. We come in peace. A explicar. Vale, giramos primero a la izquierda. Vale, vale, vale. Uh, uh, uh, corre, corre, corre, corre. Vale, vale, vale, vale, vale, vale Pero hay que moverse hacia adelante Porque si no nos hunden No podemos estar solo girando ¿Sabes? Vale Izquierda Tú para atrás Vale Ahora, Dios, Fast and Furious Vale, vamos a ir para este rincón. Ahora, venga, ver, uno tú menos. Para atrás, para atrás, tú para atrás, para atrás. Vale, ahora, ahora, de cara. <risa> Dios, tabán, Dios, tabán. ¡Dios, Dios, muchos daños, muchos daños! ¡Tú para atrás un poquito, tú para atrás un poquito! Venga. venga, adelante. Vale, yo para atrás. De resta, de resta, de resta. Venga, para adelante, para adelante Es <risa> que <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> está bien. Por lo que sea, no ¿Había dinamita, un... sí, da igual. <risa> vale, me encantan las palmeras de Playmobil. Es verdad. Gira ¿Eh? no, no. tú, gira tú. Sí, pero tú no vayas para atrás. ¿Por qué vas tú para atrás? Porque no cabemos Pero, Venga, háblame, cuántas, háblame, cuántas, háblame Dime, no, izquierda, no, derecha ¿Cuántas pecas aún? Eso de aparcar No, no está sé, claro ¿yo, yo sí, tú no <risa> vale, vale, vale. vale, vale, madre mía drifting, Menudo Menudo cambio de... De estética temática. Oh, no, no, sí, no. No, no, no, no. Vale, gira, gira, eso es. Vale, gira tú. Vale, vale. Oh, oh, no, no. Por Vale, que sea atrás. Vale. Si ¿Sí, no? <risa> no. Había que reventarlo, había que ir para adelante ahí a atropellarlo. Sí, sí, sí. Y dispararle. Tiene, tiene toda la pinta, eh. No, tenía barra de vida, eh. Tenía. Oh, oh, oh, oh. joder, te has animado <risa> mucho, no? Está todo bien, está todo bien. ¿Qué quieres, no? Ahí van, van con cuerda los pingüinos. A ver, vamos no, a ver, si giro, no disfruto del paisaje. ¿Estás en el lado malo? ¿Qué quieres, y por el otro lado? Sí. Vale. Que nos va, a salir, nos va a salir igual, ¿sabes? Pero. Vale, vale, dispara. Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. No entendí nada. Para adelante, para adelante. Es que hay que bajárselo antes de que te toque Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Qué estrés. Dios, nos lo va a explicar. No, no es un pulpo feo. super cute. relájate, Arms, Relájate. Y tengo yo. lo que hace tu primo roso, tu prima rosa Olo, olo, está sorprendiendo Yep Uy, uy, uy, Dale, dale tira tira tira Ah, vale, vale, tira tú, gira más, tira más, tira más, tira más Valiente, sacudida, Keep firing! Vale, vale, vale, vale, giro, giro, giro, giro. Tira tú, gira tú, gira tú. Joder. Es que, ¿podemos avanzar hacia adelante? No, no, no te puedes mover, o sea, solo puedes estabilizar. Uy, no bajado? Ah. Al profíndo. <risa> <risa> uh, uh. ¿Y ahora qué? ¡Ay, ¡Tú un patito! Well. ¡Es un pato bomba! ¡Gira, gira, gira, gira, gira! Gira, gira, gira, gira, gira. gira. No, no, si eres tú el que tiene que girar. No, pero que tú me acompañas, cielo. que no, que solo se gira al revés. Tú para adelante, tú para adelante, tú para adelante, tú para Para ir hacia la derecha, tú pa'lante. Sí. Pero si antes cuando estabas girando tú. Yo no estaba haciendo nada No, no da tiempo, no puedo girar tan rápido No, o sea... Vale Vale, dale adelante. Pero es que no nos podemos pasar tampoco Ya, ya, pero... Que despacito ya está Tampoco entiendo el rango que tienen los patos vale ahora sí que es pues que le das un poquito y un poquito para ahí ah pero lo hace porque quiere o sea es que no da tiempo ¿seguro? sí vale, vale, vale, vale, vale vamos a movernos porque... vale, ¿tú vas? ¿qué pasa? qué manío. es que eso no se puede evitar, creo Vale, Me estoy muriendo. ¿Eh? Pero de calor, por la embolia del giro. No, de todo un poco. ¿Sí, no, no, no. No, no, No, no. No. Ah, dale. ¡Oh, ah. eh, menudo fui tú! ¡Aida, tu. Ay, da, ay, da, ay. da, ¡Uh, -huh. ¡Qué su! Pantaña ¿Montaña tu. ¡Eh! Más dinosaurio, Bueno, no tenía mucha pinta, eh, de dinosaurio. <risa> <risa> ¡Eh! ¡No! ¡Los patos no! Puse los sabes también. No me gusta. Please don't remind me. You were so scared. You didn't like it either. Yeah. The worst first date ever. But we survived. I just hope we survive this ride too. I know it! circo no. Uy, oh, pú, oh. Ay no el circo no. Empieza una fiesta. What is this? The bridge isn't supposed to be up. Gosh, it's winched by a balloon. Hey, that that's Rose's balloon. Oh yeah. Oh, Dios. I hate that creepy balloon. See, <laughs> sí, so Now we can't get to the elephant. There must be a way to lower that bridge. Oh. Oh, oh, hey, madre, hey, <laughs> the bridge is only lowered for visitors to the cuts. Oh good, we are visiting the castle. Are you here to see the queen? Uh no, no, no. We're uh here to see the elephant. Oh, which elephant? Oh, Rose's best friend, Cutie. Uh, the elephant over there. Oh. Well, that's the queen. Huh? Eh? Oh <laughs> God, that's right. Yeah. Rose uh, gave the elephant a crown. You know, a queen's crown. So Rose made the elephant into a queen? Yeah, I guess so. It's her favorite toy. Oh, perfect. So now we're killing a queen. Oh, uh, pardon me, killing who? No! No! No! no. <laughs> She said killing! Yeah, chilling with the queen. We are really looking forward to chilling with her, right? ¿Mirar? ¿Chilling? ¿Qué well, ya, no sé. Well, Está el ¿Qué movimiento más chungo tiene sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. el muñeco. Vale, vale vamos a coger la bolita Bueno, ¿qué hay que hacer? Eh, no sé qué hay que hacer ¿Por qué la música tiene que ser tan, tan, tan, tan creepy? Ah, no, esto es... Vale, supongo que es rollo de efecto mariposa o algo Ah, vale, ok, pues vamos a centrarlo más o menos un poquito por aquí Supongo sí, que hay que sí, dejar sí, aquí sí. en el medio Supongo Ah, vale, ya entendí, ya entendí No, lo que hay que hacer es Hay que saltar aquí Sacar uh -huh. una canica no, Bueno, una de las bolas estas Y no sé si hay que recogerlo Ay, Me va a pisar, ahí me ha pisado <risa> vale, vale, ya, ya, está, ya, ya ya Está clara la idea Sí, sí, sí, sí No, no, no, no. <risa> que, que Déjalo ahí embrujadito Vale, Pero ahora. no lo muevas. Vale, y ahora aquí. Uh ¿Qué? Vale, y ahí, ¿qué pasa con eso? Ay, no me acuerdo de cómo se salta la. Eh, ah, bueno, no sé cómo tienen los controles, no me acuerdo de tanto como de. Vale. ¿Vale? Oh, vale, ha venido por aquí. Pues... Ostras. Vale, no, no, es al revés. Hay que. A ver cómo funciona la rueda Ah, vale. Si vas para adelante. Sí, ¿te quieres poner tú en la rueda y hago yo el salto? O al revés? Ah, claro que sí, te quitas Ah, no, claro, pero claro, tiene pero sentido es que, que, que se ponga... Ahí. Sí, sí Sí, pero es que el payaso no está enfocando donde debe No, focar. pero salta, tiene la bola uh -huh. Cuando saltas, se sube la bola y se gira ¿Qué es esto? ¿Una foca? ¡Uy, una foca! <risa> vale Vale, entonces, ¿en cuál te pones tú? ¿En esa? Me... Sí, sí, me pongo yo en esta y recojo ya la bola Vale, le doy Vale Y vete tú para la otra ¿Estás? Enfoca Sí Vale Y va atrás Vale Eso Vale, ¿y ahora? ¿Ha llegado? Oh, sí, vale, sí. ha llegado Mmm Wow, tengo mis serias dudas De lo que se supone que debemos hacer aquí ¿Qué? ¿Cómo se gira esto? Porque entiendo que aquí abajo No puedo bajar No oh. Ah, no No, sí, yo también pensé que era eso Pero no no lo Emocion sé, es que a lo mejor va solo. ¿Y aquí a la foca le pasa algo? Pues no lo sé. Tiro la bola. Y vale. Y vemos a ver qué. A ver si nos da una pista. Ah, vale, la han pasado. Ah. Malditas focas. Vale, ¿dónde está la blog? Aquí dentro. Ah, hasta aquí. Sí. Eh, vale, hay que. Vale, apunto, pero ¿y cómo.? Ah, vale, no, es que te lanzas tú. Ya pero, entendí. No, no, te lanzo yo. Ah, me lanzas tú. Sí. gracias por avisar, supongo. No, es que no sabía que era, me ponía, pulsa la E y yo como, vale. No. Ah, claro, vale. Oh, es que es el circo. Eh, avísame cuando quieres que le dé. Dale. Perdón. Hola. <ríe> perdón, perdón. Dale. No. Yo es que creo que para este primer vlog va muy rápido. Vale. Yes. Yes. Ah, vale, vale, los tienes que bajar sí o sí. Vale, no, hay que darle al otro. Aquel. No, el de la derecha, entre los barrotes. Puede uh. ser por, por el que está más cerquita. Vale. Dale. Uy. No, es Lord. imposible. O sea, no puedes atravesar. No, no, es que los necesitamos ¿Qué? Vamos a por el del fondo Y luego ya vemos ese, a ver Oh, vale. ¿puedes saltar? Una vez yo te haya lanzado ¿Saltar? No lo sé oh, sí, por ar... Ah, no, por arriba no te lo Vamos digo. a poder No, no, te lo digo Apunta un poquito más hacia la izquierda ¿Sabes? Como pasado por... No, no, sí, ahí No, no, a la izquierda a la Izquierda Ahí. Entonces, tú pasas por ahí y una vez hayas pasado por ahí, saltas para romper el globo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo creo que se rompe con. Con la inercia del. No lo sé. Bueno, pues nada, Del cañón. Apunta, bueno, no, no, sí, sí vamos, a vamos a probar. Vamos a probar. Vale. No, no puedes nada, saltar. No te puede, vale. Pues hay que apuntar el... muy bien. No, no entiendo yo. No, rompe el del fondo, rompe el fondo, da igual. O sea, no se podrá romper desde aquí ya está. Tú me vale. Eres. Vale, dale. No, hay Poquito que apuntarnos más más arriba. Vale, dale. Y no tanto. Cuestito, costito, bueno, está bien, está bien. A ver, espérate a que se cierre. Vale. Vale, dale. Vale. Nice. Pero no entiendo. Ah, no, vale. Ah, no. Pues sí que hay que romperlo. No. No, yo también pensaba que había que ir por ahí. Dios, pues entonces hay que apuntar muy bien. ¿Te lanzo yo a ti ahora? Sí, yo creo. Es que es un super... poquito más arriba, ¿no? Vale, va ahí. Wow. Oh. Vete, eh, vete, qué dolor. Vale. ¿No, no cabe? ¿What? No entiendo nada eh, si, si mi personaje no cabe, el tuyo Menos todavía What? ¿Entonces cómo lo haces tú? Estoy intrigadísimo, en serio Ahí, Solo está lleno de palomitas, ¿no? A ver, lánzame que por ahí arriba no cabes No What? cómo pasas eso, tío? No, en serio, en serio No sé cómo... Lánzame Te lanzo Adiós What? ¿Cómo has hecho eso? No, por si, por si había que ir por otro sitio no Pero sé. ha girado mucho, ¿no? Ha girado mucho, no a ver, lánzame. Ah, ah pues carajo, se puede girar volando. Eh, tú. Eh, eh, eh. ¿Me vas aquí. <risa> vale. Ahora. Ay. Uy, Emerge de las palomitas. <risa> uy, uy, uy, uy. Uy, que me caigo tú. Vale. Wow. Eh. No parece, ¿no? No que hacer nada. ¿No? Yo no puedo hacer nada. Oh, a mí me deja subir ahora. Vale, ahora sí. ¿Sube? Ah, yo me subo encima. Arroba. Oh. oh. Vale, tú hacia, hacia atrás. Bueno, hacia la derecha. Entiendo, ¿no? No, no estoy tocando nada. La bola se está quieta. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Haciendo muy bien. Sigue, sigue, sigue. No, no pares, no pares, no pares. No pares, no pares. ¿Pare? ¿Vale? Vale. vale ¡Para! Hey. ¡Hola! ¡Halo! Vale. Next. Pues aquí, un ratito en el circo estamos, que bueno, saco la bola y ya está, ¿no? Uy, boh. Ay, trapezistas. No lo sé, espérate. Sí, sí, uh, trapezistas. qué guay. Vale. vale, y supongo que me tienes que dar la bola, ¿no? Sí. mal que soy de arcilla, ¿eh? esto de normal no lo podría hacer. Un poquito, lo de, un poquito de sincronización, yo te la tengo que pasar con el clic izquierdo vale, está bien dale, coge tu impulso coge tu impulso coge impulso, acércate un poquito más, pues. sí, sí, sí, está. estaba esperando bien, está, a, a está, sincronizarnos está. en la siguiente te la doy, eh Vale. Ay. <risa> es que lo tengo que coger con la E. Vale, eso era un nuevo, eso era un nuevo, no pasa nada. Muy bueno muy bueno O sea, disfrutando. Organización, sí, sí, en ellos estamos. <risa> vale, cuando digas. Vale, a la próxima, a la próxima, a la próxima, a la próxima, a la próxima. Vale. va yes. <risa> <risa> a... Vale, ahora tienes que encestar tú. Ah, vale, vale, vale, vale, vale. No estaba entendiendo. Uy. Eso <ríe> qué guay tú. Vale. Uy, hay que cogerla. Eh. ¿Qué? Supongo que sí. Pero no sé dónde. Oh, no, hay que llevarla por ahí. Sí, sí, por el club. Vale oh, ¿Por qué? Me he asustado No me gusta Voy a saltar a ver cuál hay que romper Nada, al final, al amarillo y ya está. Qué susto, tío. ¡Dímelo a mí! Que me lo he comido yo. Vale, al tirachinas. Voy. ¡Vamos, doña! ¡Eh! Vale. Así, <risa> ¿Ah, ¡Wow! ah, digo, se la come, la captura y no explota. Y, y no. <risa> Qué cute, no chillín, <risa> chillín con la reina. A ver, bye. vale. Uy. dame. Bueno, no, de, de momento se me ve. Ni fe. Ah, ah, ah, vale, hay que ir al. Me ve un carayo tú. El es una pasada. Es a, está muy chulo el juego, es muy gracioso. A la vagonita. Sí, la verdad va... es que. ¿Cómo? ¿Vago tú? <ríe> dale, dale, dale. A ver, que no descarguemos. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, arriba está esto. Dale, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Está duro, uh, mijo uh, uh, uh, Qué felicidad, ¿no? Uh, uh, qué uy, uy, uy, uy, uy, ¿qué está pasando? Oh, no, I I never the... <risa> <risa> Ay, tiene un castillo de, de cartón ¡Qué guay! Escúchame, no pienses nunca hacerlo de niño Mueve ¿no? un montón al <risa> castillo sí, pero la hierba, yeah, tú y es libreta, hojas libreta pintas. Verde, sí. ¿Qué pasa? Muy bien pintadas, por cierto. ¡Ay, oh, mira las decoraciones de los regalitos de Navidad! <risa> sí. Y aquí tiene monedillas. <risa> un, un, un soldadito vendiendo... ¿Vendiendo alfileres? Teniendo alfileros. Qué bueno, tío. Como en los árboles, esto. Sí, sí, mola un montón. Porque además, lo del centro seguramente son rollos de papel higiénico en plan, un poco mojaos. Y hmm. para que cojan la forma y la consistencia. Uy, uy, uy, ya tra... uy, uy, uy, uy, uy. Cuidado con los lejos, eh. A ver, dones. Ah, estos... <risa> eh, lleva esto, estos escudos También puertotes. Wow, wow. Estos de Underworld, sí sí, wow. sí, sí, sí. <risa> el baluarte de Ocinet. Wow. Escúchame, qué pasada. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Te quieres? Pero niña. ¡No! ¡Hola! ¡Hola! ¡Han desconcertado a los ciudadanos! Ahora somos caóticos malignos. <risa> ¿Qué, qué, hola? ¿Esto qué es? Este, ¿El mercado, no? Ah, son ceras de colores. No, esto aquí. ¿Son qué? Ah, no, son tubos. Ah, cañones de confeti. No sabía qué era. Sí. Escúchame, escúchame. Ha habido alguien modelando la pistola térmica. <risa> <risa> Ay, no, no, no, no, pobrecito, se ha quedado pegado. <risa> ¿Puedes? Dale, sí, sí, A está, está Adiós. ¡Hala! Oh. <risa> ¡Dale, dale, sácalo! ¡Te la tarta, Pom! ¡Ah! <risa> ¡Uy! <risa> ¡Perdón, mi vida! ¡No! Descri Hombre, yo entiendo que no lo puedo... Ah, ¿Habrá de alguna manera? No puedes man? sacarlo. Espérate, espérate, me pongo yo aquí. ¡Ay, no! No, aún así... <ríe> no, no puede. No, no, lo, joder, <ríe> por, me sabe mal. Con <ríe> el amor de... Oh, espérate, espérate, espérate. ¿Qué? No, estás llenando el globo este. Uy, ¿y el tren? Puedes subir al tren. Para algo será seguro. Uy, wow, ¿qué ha pasado? Que ha explotado el globo. ¿No? Qué raro. <risa> Me sabe súper mal, tú. Oh, sí, vamos a dejar aquí al hombrecillo. A <risa> ver, vamos a esperar un poquito más el pueblo. Es que no me lo esperaba para nada, no, ¿eh? No, no, me es toda en... la gracia. ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué, ¿Papel... ¿Qué? gente americana? ¡Eh! Está súper <risas> es bien texturizada, pasada. ¿eh? Sí, sí, sí. Esta bueno, no. es de la buena. Esta es de la que brilla. Esta es de la que brilla. ¡Qué despliegue de medios, ¿no? ¡Qué caro el castillo, tú! ¡Qué castillo! ¡Ya, esto! Por aquí pues alta, ¿no? Sí. ¡Oh, wow! ¡Habéis construido un tren también! ¡Oh, ¡Oh, yeah. Y tiene las mejores vistas. Oh, oh. Oh. Oh. Oh. estas Oh. Oh. Oh. Oh. es Oh. Oh. Oh. Oh. ya pero ¿por qué nos pegamos nosotros? Ah, no sé. Eh. eh, eh, eh. Uy. Uh, uh, uh. uh. ah, kind of Va, vamos, vamos a probar el juego, vamos a probar el juego. ¿Qué hay que hacer? Que estruja el estruja pájaro para que cante. Qué mal suena. Me encanta estrujar pájaros well, <ríe> ¿Y cómo se estruja? Perdón. Well, ah, ¿no? vale, ya. Ah, vale. ay to get this music. next dios casi doble qué mareo <de> tú <ríe> Qué guay, ¿podemos implementar una cosa de estas? Es que están los pájaros aquí cantando. Sí, claro, si los apretas tú para que canten. Ya, ya, ya, ya, ya, Madre <risa> mía, tú. <tío>. Qué movida. <risa> vale, eh. ¿A dónde Ah, no, vas? pero aquí es por donde hemos ah, venido. No, no. Ya, ya, ya, ya, ya. Vamos a ir para adelante, a ver. Sí, a ver si pasa el tren. Ah, mira, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Viajeros al tren. Oye, no puedes subir. Ah, sí. Ah, vale, vale. Puedes cambiar la cámara. Eh, ¿Puedes, si a a puedes hacer chuchu. <ríe> <risa> Venga, vámonos. Let's go. Ay, qué bonito, ¿no? ¿Te imaginas que nos dan una Twitch Prime? <risa> ¡Cafa! Es una pasada. Vamos, pues que aquí desde la locomotora se ve poco. Que tiraba por la locomotora, tú. Ah, sí, sí. vale, bajamos aquí, doña. ¿Oh? Vale. Si ¿Sí, no. Sí, tiene pinta de que es. Uy. ¿Qué pasa con la F? Ah, vale. Upa. Ay, no me acuerdo tú. Eh, ¿Era un de este del botón? Vale eh. Oh, vale, esto es arriba y abajo Y eso es oh. e No sí, sé yo hasta sí, qué punto sí. Se nos van a echar encima los guardias ¿Tú oh, no? oh, oh, oh, oh, eh, Perdón Vale, ahora hay que dejarlo, Sí. Vale, a ver, nos coordinamos. A ver, hacia atrás. Vale. Para adelante. Para atrás. <risa> Para adelante. Pa pa pa Venga, vamos a tocar. Uy, uy, uy. No, no. ¡Toma! Oh bien <ríe> La elefanta Uy. está sufriéndolo, ¿eh? ¡Joder, está duro! Cuántas fuerzas hace falta? No sé. Ahora. Ahora. Oh, si no. sí, ya decía yo que se iban a enfadar. No queremos problemas, pero hemos reventado la puerta con un bolo, ¿sabes? Y, y media ciudad ¡Dios! ¡El guarda! ¡Qué cute este es eso? ¡El guarda! ¿Qué her The queen does not grant audience with peasants. Peasant? I built this castle. All right, I even came up with the name magic castle. So, if it wasn't for me, you Excuse my underling man. Underling. Yes. Hand <laughs> it over. Oops. Well, um <laughs> to see her majesty in person mm. why ah, uh, because they wanna kill the queen what's what, what? you speak the truth of course i never lie i'm dr Haki book of truth at <laughs> <laughs> ah. Majesty, service, beauty Elephant the third, queen of the magic castle. Uh, just stop sucking up. Don't listen to him. All right, he's crazy, loco. He's lying. Oh yeah. yeah. Oh. Then why don't you show the letter to her Majesty, huh? Maybe okay. I will. Okay. Yeah. <laughs> okay. So the thing with the letter is it's kind of complex. Ah, uh, exactly. Because. There is no ladder! K's! clothes. Boom! Bring them in! No! <laughs>